Don't be no fool, just play it cool Break all the rules and be yourself Vacile, vacile, sermón revolucionario Al galope con frases, contestable diccionario Irremediable vocabulario Observación, acción, lema reaccionario Empacho, causó rotura a las alturas Estilo burdo, subrayo tacho la morralla, un rótulo color Pone la vida, un absurdo Y yo con estos pelos, y yo vaya Complicado es comprender lo sencillo En el vagón terrano largas caras al estribillo Recuerdos del instituto, petas, litros, exámenes, macutos Nada, mentón absoluto, en infinitivo, en definitiva Lo definitivo, reinicia, si odio te tiene corroído Amigo, dilo, hilo, aprendo a risas y desatino Ya te digo, no me rindo, firme continuar ante Envites trémulos, enlazo en el fierzo, lechuzas de caucho Lo que escapa al control, asimilo, trago quistes Neumáticos, sin ilusión de más, por el batacazo, en joyo además granainas insólito olícito, terrorífica escritura de este criptido encontrado con la trabazón del saxofón, el rap mi sine qua yo, te zanjado la zanja volando en Pegaso, en sillo de espentajas. vuelo el canteo redactor de permutas de destinos pasajeros un leve tanteo suficiente es para romperte el estenocleidomastoideo. Yo en mi línea, inaudita esta lagmita, no entiendes de dinero. Este droglodita, Jamie yo línea, inédita libreta. Sonido de clones, silencio a panderetas, conjuros sin fin, abecedario alfa, os dejaba mudos. Estando en beta, candela de la buena, ermita del druida, nada que hacer contra esta bestia omega. Ey yo.